¡Es hora de comer mi hot dog! ¡Tengo hot dog gratis! ¡Ni siquiera pagué por él, por lo que no pagué mis impuestos! ya está! ya está la persona que no paga sus impuestos! ¡Delen con un ¡Oh, mira! ¡Un hot dog! Espera, soy alérgica. ¿Qué diablos? ¡Oh, wow! ¡Un hot dog! ¡El hot dog es mi... no! <risa> <tompe> <tompe> Te dieron un golpe en la cabeza por un fraude fiscal, jaja, <tompe> espera, ¿cómo llegué aquí?